¡Qué bárbaro, Lili! ¡Qué bonito que se llama! Se la aventura uno de los grandes éxitos de banda a la costeña en la voz de Lili. Para todos ustedes, dice así, vamos. Amizo fuerte, No podrás Sí, bien. <laughs> contigo como fui tan ciego para no entender que era una aventura lo que tú buscabas Sigo amando y mucho mamacita. Y quién sabe cuándo me va. One, two,